Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo crear color personalizado en Illustrator eh, Para descargar una imagen ustedes pueden hacerlo desde la página que tienen por nombre Pizzabay, right? Se vienen aquí y pueden, poner, eh, pueden buscar imágenes de mujeres que Entonces aquí vamos a encontrar muchas y de aquí yo las descargo y pueden clonar el color de una de estas, ¿cierto? pero yo ya descargué una simplemente para descargarlo dan clic en la imagen que quieran descargar y vamos a crear un color así, vamos a hacer lo siguiente abrimos illustrator, no podemos crear, crear muchos colores a nuestro gusto, por ejemplo este color que está aquí, esto es colonado este es color colonado eh, entonces, y lo ajustaron y así ustedes pueden crear cualquier eh, variedad de colores personalizados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir de nuevo. Vamos a hacer lo siguiente de nuevo. Sí, aquí estamos. Entonces vamos a crear. Vamos a poner un objeto aquí cualquiera está sin color, cierto, lo que vamos a hacer es crear un color para cuando nosotros demos clic aquí podamos escogerlo de aquí sin ningún, así como están estos, listo. Entonces ya una vez puesto, puesto los objetos aquí, vamos a dar clic en archivo, colocar y vamos a tomar una de nuestras imágenes que acabamos de descargar. En este caso lo vamos a hacer con esta, esta la, la descargué ahora para ver la prueba a ustedes, de cómo, a ustedes de cómo hacerlo. Entonces vamos a correr esto aquí. un poquito así para que no me tape allí entonces usted lo, lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto damos clic en la herramienta eh, cuenta gota en caso de que no les salga el aspecto de trabajo así como está, lo tienen como lo tengo yo aquí pueden darle en ventana en espacio de trabajo y lo ponen en aspectos esenciales clásicos listo a mí me gusta esa opción, entonces una vez seleccionemos aquí, demos clic aquí para, hacer, para que se nos seleccione, vamos a dar en la herramienta cuenta gota, y luego vamos a escoger el color, queremos el color de piel de esta persona, vamos a ir cogiendo así, en el lugar donde mejor se adecue. Miren aquí, por ejemplo allí quedó tal cual como es el color de ella, listo. Entonces, miren que este es el mismo color de piel de la modelo que tenemos aquí. Miren, es el mismo color de piel. Y una vez para, para agregarlo a, a, a nuestra gama de colores, vamos a dar clic en esta opción. Bueno, también lo pueden también agregar a otras opciones. Si, si quieren hacer un, un dibujo con, con este color, pueden agregarlo aquí. Y lo pueden agregar acá conforme a lo que ustedes quieran, pero en este caso lo vamos a agregar a, a, a aquí a la gama de color. Vamos a dar clic allí. Miren que aquí no sale ya listo, lo pueden ajustar, pero me vamos a dejarlo tal cual como tiene, ya la, como tiene la piel. Esta persona, vamos a darle clic en OK y aquí ya quedó agregado. Entonces, esto lo podemos cerrar todo, podemos quitar todo esto. En el caso de que nosotros vamos a hacer algo, vamos a poner algo aquí. Que erramos un color determinado, supongamos que nos salga esto, otro color, no vamos a borrar esto aquí. Este es para hacer una demostración. Supongamos que ustedes van a hacer esto. Le sale un color determinado. Entonces, ustedes quieren el color de piel que acaban de agregar. Lo que van a hacer es esto. Miren el color está aquí. Mirenlo aquí. El color de piel está aquí. Y los colores que ustedes agregan salen con una cuartecita aquí. Como pueden ver, algo como levanté esto allí. Sale ahí. Sale diferente a los demás. Damos clic allí y miren que cambió. Automáticamente, y tenemos nuestro color aquí personalizado. Nuestro color piel, conforme al color de la de piel de la de la modelo, miren, nuestro color aquí a la perfección. Miren, que es el mismo color. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que no hayan entendido. No olviden de suscribirse, de activar la campanita y compartir el contenido en sus redes sociales para que otras personas se puedan enterar de esta forma. Eh, está genial para eh, extraer color de piel y crear sus propios colores personalizados en Illustrator y poderlos usar en Adobe Photoshop o en otro programa. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Chao.